Saludos, le damos la cordial bienvenida a nuestra exposición para la UNESCO. Nosotros somos los estudiantes de la maestría Tecnología de la Información y la Comunicación para Docente, que está siendo impartida por la UAS a través del INAFOCAM. Mi nombre es Xiomara Frías y junto a mis compañeros Andrés Santos y Teresa del Rosario, le vamos a dar a conocer lo que son las herramientas de grabación y edición de audio, además de los podcasts educativos. Este tema fue asignado por nos, para nosotros por la maestra Lorenz Rojas, que está impartiendo la materia TIC aplicada a los procesos educativos. Eh, para el desarrollo de este tema... Nosotros investigamos algunas herramientas con el propósito de ver los usos de, y sus ventajas y desventajas. A mí me toca los podcasts educativos más bocaru. Nuestro compañero Andrés investigó acerca de A123 Apps y SoundCloud. Teresa investigó acerca de Spreaker y Audacity. Ahora bien. Nuestro compañero Andrés va a hablar un poco de lo que es la historia del audio para poder en entender el por qué y cómo llegan a ser tan útiles estas aplicaciones. Adelante, compañero Andrés. Muchísimas gracias, eh, Xiomara, por la oportunidad. Eh, muy buenas noches a todos los, eh, los internautas que nos ven a través de, de esta aplicación de YouTube. Estamos aquí tratando de hacer este webinar para todos eh, los docentes que nos miran ahora. Un poco de historia sobre el audio, sobre la edición de audio y su transferencia. Entonces, eh, yo quiero que ustedes imaginen ahora, con esta imagen, lo que dice ahí, un instante nada más. Vamos a imaginar eso, vamos a quedarnos con eso que dice ahí, un instante nada más. Imagínense que ustedes van a un, a un concierto, una ópera, o van a ver, imagínense, van a ver a, a Beethoven eh, tocando para Elisa. Y lo escuchamos, pero eso es un instante nada más. Esa música no existe, existe el músico que la hace pero se desvanece de una vez porque no tengo como guadala. Estoy hablando de, de principio del siglo XIX y toda la historia detrás de ese siglo. Te escuchaba una música y era un instante nada más. La disfrutaba, te quedaba con la melodía en el cerebro, pero después la olvidaba. No había forma de que ese momento se repitiera. Era irrepetible. Un instante y nada más. La música, la hacían los músicos y esta energía se... Condensaba con, lo, con la naturaleza y se transformaba, pero se perdía. Entonces, no había forma de grabar, hasta que apareció el fonógrafo. El fonógrafo fue el primer invento que pudo eh, almacenar audio. O sea, ustedes pueden ver aquí el fonógrafo, que es como una corneta. Por esa corneta funcionaba como si fuera micrófono y grababa el audio sobre un cilindro de cera. Esa grabación es analógica, entonces tú podías repetirla cuando tú le dabas cuerda al fonógrafo. Era un aparato eh, acústico, no era eléctrico. Después, entonces, evolucionamos y llegamos al tocadisco. En vez de ser unos cilindros, ahora hacíamos surco en unos discos de vinil. Y esos discos almacenaban audio análogo pero ya en este caso sí teníamos un impulso eléctrico que convertía ese, ese audio grabado en los surcos en sonido. Ya, ya vamos avanzando, tenemos el, el, el tocadisco. Pero los usuarios no podemos grabar en tocadisco. Eso lo hacían las disqueras que tenían los instrumentos para ello. Entonces inventan lo que es la cinta magnética y los casetes. Y entonces ya los individuos como nosotros tenemos un dispositivo en, que, en el cual podíamos grabar. Yo me imagino que ustedes alguna vez grabaron una cinta, una canción que escucharon en la emisora, y que déjame grabar en la Y le daban a la botoncito del toca cassette y lo grababan, y la guardaban. Ya la música no es un instante, ya la música perdura en el tiempo, porque tengo como almacenarla, y además tengo como transferirla a otros lugares. Entonces, después del cassette, que todavía es música análoga, Viene el disco compacto, que me que ya me transforma lo que son la música análogo en un formato digital, en un lenguaje binario. Y con el disco compacto, entonces, ya la música digital, las computadoras vinieron a revolucionarlo todo e hicieron de la música, del audio, algo masificado totalmente. La música mía, la podía yo la podía compartir con otra persona, gracias a aplicaciones como Napster y a un formato mágico que se llamó MP3, que el MP3 lo que hizo fue condensar los audios y hacerlo más pequeño. Aquí tenemos una imagen en la pantalla donde dice P2P, en inglés P2P, que quiere decir que tú podías compartir los audios, los, los archivos de música que tú tenías con otra gente. Mira las computadoras como están conectadas ahí, a través de una aplicación. Que lo que hacía era que tú instalabas en tu computadora y todos los archivos de audio los subía a un servidor y de ahí se, se compartían todo tú podías te, escuchar la música de alguien más y se compartía y así se hizo se masificó el uso del MP3 y eh, gracias a la computadora y al internet se hizo fácil compartir los audios pero bueno eso a la diquera no le convenía pero lamentablemente es una evolución lo que hicieron la disquera fue que cambiaron su negocio, pero eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es que gracias al MP3, gracias al audio digital, ahora nosotros podemos eh, grabar nuestros propios nuestro propio recursos, grabar nuestros propios audios, incluso hacer nuestra propia música, nuestro propio programa de radio. Gracias a ese invento, gracias a que la, los archivos de música se hicieron de manera digital y la computadora ayudaron a que este se masificara y se hiciera fácil su manipulación. Gracias por su atención. Excelente exposición de lo que es la historia, de cómo llegamos a donde estamos hoy. En este momento ya vamos a entrar en lo que son las aplicaciones que te permiten grabación de audio y edición del mismo. Entonces, en este caso, hoy le vamos a presentar a Bocaru. Esta es una herramienta, Esta es una herramienta sencilla y está en línea para grabar audio. Solo hay que acceder a la página que se llama bocaru.com y sin necesidad de haberte registrado, puedes, puedes empezar a grabar lo que tú necesites. Bocaru fue inventada en el 2007. No es tan vieja. Eh, tiene muchas ventajas. La mejor de ellas es que es de uso gratuito, que es lo que la mayoría de las personas buscan, que sea de uso gratuito. Tiene un grabador y una interfaz súper sencilla. Eh, también tiene la, la ventaja de que tú puedes compartir los audios a través de redes sociales pues, y enlaces. Puedes copiar el enlace de lo que tú grabaste y lo puedes compartir por WhatsApp, por cualquier red social y hasta por YouTube. La desventaja es, porque todo tiene una desventaja, es que no funciona con el sonido del sistema y que tiene un límite de cinco, de 5 minutos y con un tamaño de 50 MB. Entonces, ahora le vamos a dar la oportunidad a nuestro compañero Andrés para que nos diga un poquito más de lo que son un dos app y Soundcloud. Adelante Andrés. Sí, muchísimas gracias. Eh, yo les voy a hablar sobre una aplicación. De hecho, esa esa, esa, esa aplicación que se llama Bocaro, de la que hablaste ahora mismo, Xiomara, esa aplicación es muy buena, no solamente porque es gratis, que eso es lo maravilloso que tiene, sino por lo que tú me dijiste, que tú me enseñaste lo sencillo que es. Y a veces uno está buscando una, una aplicación tan sencilla eh, eh, eh, y... Y hago que haga el trabajo. Y a veces lo, lo encontramos lo, en los lugares que menos pensamos. Te doy la gracia por haberme enseñado eso. Y yo me imagino que al final tú no vas a decir cómo yo puedo usar eso para crear los podcasts. Que estoy esperando sí, eso sí. Para, para aprender mucho más. Yo le voy a hablar ahora sobre eh, un dos tres apps, o sea, one, two, three apps, que es una herramienta que nos ayude Bueno, no es una herramienta, es una suite, como dice la pantalla, es una suite, una plataforma en la cual porque funciona en línea. Esa plataforma tiene múltiples herramientas que te ayudan a editar un, un, un audio, a grabar tu, el audio, pero después que tú lo grabas, tú lo puedes editar, tú lo puedes cortar, lo puedes lo puedes pichear. Pichear lo quiere decir que tú le puedes poner velocidad, lo puedes poner que hable rojo o que hable más rápido como lo que han visto en la de Sergio Calo, que venga a, a la producción y es que le han acelerado un poco la voz. Eso se puede hacer con, con One-to-three apps. Eh, también tú puedes eh, grabar la voz como un pero esta tiene eh, eh, una desventaja que es que cada herramienta es separado O sea, tú tienes, por ejemplo, tú grabas un audio y cuando tú lo grabas tienes que salir. Volver a subir ese audio y entonces ahí tú le vas a aplicar lo que tienes que aplicarle. eso es una desventaja. Tiene una ventaja que tú puedes hacer, eh, eh, eh, subir varios audios y puedes trabajar en ellos eh, por lote, como se dice. Pero eh, tienen que ser de archivo pequeño. Es muy lento cargando y eso es una desventaja. ¿Qué otra ventaja tiene? Que es gratis. O sea, tiene una versión gratis, tiene una versión de pago que te da más cosas. Pero en sí, en, eh, la versión gratis te, te, te da lo que nosotros los docentes necesitamos como herramienta, que son eh, grabar un cuento, eh, eh, hacer inclusive una canción, poner a los muchachos que ellos eh, narren una historia, para lo que lo que eh, dan clase de, de historia pueden poner a, a los muchachos a que le, le narren, por ejemplo, eh, como, que me hagan un cuento sobre el descubrimiento de América. ¿Cómo fue eso? Un ejemplo. Tú puedes hacerlo con esta herramienta y puedes y los muchachos lo pueden editar y tú también lo puedes editar. Pero yo tengo otra herramienta aquí también eh, que son SoundCloud. O sea, SoundCloud no es una herramienta como tal, sino el más o menos lo mismo, una plataforma. En este caso es como, como un almacenaje, pero de audio. O sea, tú puedes, como dice la pantalla, crear, compartir, descubrir. O sea, un SoundCloud es un almacenamiento en las nubes de audio. En este caso, eh, el de podcast que lo veremos más adelante. Eh, tú puedes grabar canciones y subirlas a SoundCloud. Tú puedes grabar audio y subirlo a SoundCloud. Tú puedes crear audio en SoundCloud y tú puedes descubrir otros otros artistas o puedes descubrir otros profesionales, ya sea del área de cualquier área, ya sea de de psicología, docente o algo. Si tú quieres, tú puedes descubrir cuáles esos profesionales han hecho eh, eh, audios y lo puedes buscar y tú puedes crear tus propios audios y compartirlos con, tu compartirlo con tus estudiantes o compartirlos con tus compañeros docentes. Estas son las dos herramientas que yo eh, expliqué. Son Cloud eh, tiene múltiples ventajas tiene una desventaja que es una plataforma que funciona en línea y que tú tienes que estar conectado para poderla usar. Ahora bien, si tú puedes pagar la versión de pago, si tú puedes pagar la versión premium, entonces tú podrías usar SoundCloud y lo que tú quieres escuchar, tú lo descargas y lo y lo guardas. Eso te permite. Pero si tú no estás conectado, no puedes eh, descubrir todo el potencial que tiene SoundCloud. Es una desventaja que tiene que, tiene, que tú tienes que estar eh, conectado al Internet. Entonces, eh, estas son las dos herramientas que yo le quería explicar. Yo eh, lo dejo con nuestra anfitriona que nos seguirá diciendo qué más vamos a ver en esta exponencia. Muchas gracias, Andrés. Dos bastante interesantes herramientas. Ahora le toca a nuestra amiga Tere. Ere, vamos a ver qué tú nos traes. Vamos a ver qué tú nos puedes explicar de Spreaker y Audacity. Te damos, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, querido compañero. Es, ahora le voy a hablar un poco acerca de Spreaker. Es una herramienta online para crear podcast o programa de radio y escuchar otro programa ofrecido por otros usuarios. Con un nombre que recuerda, Sperker, que significa distribuir, y Sperker, harta voz. Se nos ofrece una opción para compartir contenido, esta vez en forma de audio y con una interfaz excelente. Los docentes del siglo XXI debemos estar a la altura de la educación. Así como hablamos de Spreaker, que como quien dice es algo nuevo para los docentes, debemos implementarlo en nuestra práctica docente para adquirir en nuestro estudiante aprendizaje significativo. Spreaker, a través de esta herramienta podemos escuchar y crear podcast de diferentes temas. Con esta aplicación podemos hacer grabaciones en vivo. Además, podemos grabarla y publicarla luego en el momento deseado. Esta aplicación es un medio increíble para aplicarla en la educación, ya que permite que los estudiantes exploren nuevos conocimientos a través de escuchar podcast de diferentes temas, donde pueden desarrollar habilidades de expresión verbal. Muy interesantes. Dentro de los inconvenientes que tiene esta aplicación, tenemos que la versión es gratuita, es solo de prueba, Puede subir cinco horas de audio pasado 90 días. Sin actividad, puede borrarse la cuenta gratuita. Es un poco de inconveniente. Dentro de las ventajas que nos ofrece esta herramienta, el FED o fuente canal web es totalmente configurable. Puede dejar en automático la configuración. E incluso puede redireccionarlo, es decir, cambiar de dirección si te va en algún momento. Puede enviar los programas a YouTube, Spotify o a un servicio con más publicidad de la aplicación. Esta aplicación nunca molesta, puede monetizar vía publicidad. Es una herramienta increíble, fue acuñada por primera vez el 12 de febrero del 2004 por el periodista del diario Inglés, quien hizo hincapié en lo barato de la herramienta para producir un programa de radio en línea y que esta constituye que es una plataforma ideal. Hasta aquí sobre Sprecher, ahora le voy a comentar un poco acerca de lo que es Audacity. Audacity es fácil, poderosa y gratuita. Es uno de los programas más sencillos y más utilizados en educación. Eh, sirve para grabar y editar audio es de forma gratuita como le dije anteriormente para usarlo solo tienes que descargarlo a tu ordenador es una es un excelente programa para grabar y, ed y editar audio en la computadora además de ser una aplicación de software libre y de código abierto es fácil de usar fácil de adquirir dentro de las funciones están Grabaciones de audio. Eliminación de ruido extraño. Si te equivoca, puede cortar esa parte. Puede continuar la, gra la grabación. Además, puede editar archivos como WAN, MP3 o AR y otro menos conocido. En cuanto a educación, ¿cómo puedo implementar o utilizar esta herramienta? pues puedo utilizarla a través de la grabación de cuentos para que los niños despierten el interés por la lectura. Además, en la asignatura de historia, puedo realizar clases de manera auditiva para que los alumnos cambien la manera tradicional de aprender historia leyendo. Además, puedo pedirle a niños de otros grados superiores, por ejemplo, si yo estoy trabajando con niños de cuarto grado, puedo pedirle a niños de quinto y sexto grado que crean su propia historia y luego la graben para que ellos vean que tienen capacidad de producir y de transformar esos conocimientos, esos aprendizajes en otro tipo de en otro tipo de creación. Es muy divertido con esto yo despiertan las habilidades de, de narración oral, de creatividad, entre otras. Dentro de las ventajas que nos ofrece Audacity, puede grabar audio de alta calidad desde mezclador, micrófono, medios digitales, radio en directo, tarjeta de sonido y más. Puedo importar lo mismo que portan archivo de música en diferente formato. Es posible preservar la calidad y compatibilidad para diversa muestras de tasa B. Dentro de las desventajas que tiene esta herramienta, está. los usuarios se quejan de caídas ocasionales al ejecutar Audacity. No puede crearse RS, RSS, es imposible una salida directa de MP3 al carecer de codificador MP3 integrado. Su disposición poco práctica, es poco práctica su, su disposición, lo hace difícil de usar, especialmente para lo novato. Hasta aquí mi parte, ahora lo dejo con mi compañera. Muchas gracias. Muy interesantes los temas de nuestra compañera Teresa. A ver si lo ponemos en práctica, todo lo que ella dice ahí. Eh, ahora vamos a ver lo que son los podcasts. Eh, pero antes de irnos a lo que en realidad es un podcast educativo, primero debemos saber Qué es un podcast? ¿Qué son los podcasts? ¿De dónde viene este término? Bueno, pues el podcast es un es un neologismo, un neologismo que se conformó a partir de la unión de dos palabras. ¿Cuáles estas cuáles son estas dos palabras? Bueno, iPod, que es un reproductor de MP3 de Apple y broadcast, que es una emisión de un programa podcast se define como una serie de archivos de audio digital, los cuales se distribuyen de, en forma de episodios que pueden descargarse en un computador o un reproductor de música mediante una sindicación. Esta palabra está interesante, ¿verdad? Sindicación. ¿Saben ustedes lo que es sindicación? Bueno, es fácil. Es el procedimiento de emisión que consiste en un grupo de entidades que se comprometen a cambio de una renta, pero por comisión de venta. De lo que lo que yo reproduje, de lo que yo gane, le toca a ellos entonces un por ciento. Eso es lo, lo que significa esto. Ahora bien, los podcasts a diferencia de las emisoras de radios escolares, las emisiones tienen un alcance local eh, los podcasts pueden llegar a cualquier parte del planeta, es simplemente suscribirse al canal y eh, a través de la computadora o de los dispositivos móviles y simplemente disfrutar de los episodios así es que se le dicen a, a los temas tratados se le dicen episodios okay. ahora, sí ¿Qué es un podcast educativo? El podcast educativo es un recurso que nos permite trabajar en colaboración, ya que distribuye de forma gratuita y abierta, facilitando su difusión. Además, facilitando la distribución de conocimiento e intercambio de ideas entre los docentes y estudiantes de las comunidades escolares así como de los usuarios de la web. ¿Ustedes creen que estos son útiles para la mejora de, del aprendizaje? Pues sí, pero primero vamos a ver en qué consiste. El primer paso de este proceso consiste en grabar el audio en formato común, que es hasta el momento el más común de los formatos, el MP3. Para realizar adecuadamente esta tarea se recomiendan las herramientas que ya los muchachos, junto a mí, Um, ya le dimos a conocer luego de que esto esté listo que ya usted haya grabado haya editado lo que lo que procede es una publicación luego de que ya te lo, lo publique lo puede cargar a una página web a, a una red social eh, ya después de que ya que usted tenga esto entonces eso sea aloja puede ser en la nube usted lo puede alojar en la misma en la misma plataforma en la que usted lo haya subido entonces cada vez que alojamos un archivo les recuerdo a los a, no se le llaman archivos sino se le llama episodio dicha cuenta a la que usted está suscrito le da una alerta o le da un aviso de que ya está disponible. Usted puede reproducirlo en su teléfono, en su computadora o en su reproductor de música que a usted más le convenga o que usted prefiera. Ahora, vamos a ver por qué sí son útiles al momento de, de crear o mejorar el aprendizaje. Les voy a decir por qué. Según la taxonomía propuesta por las doctoras Susy vos y Jane Crowd, las herramientas para elaborar o publicar archivos de audio, cumple con las siguientes funciones esenciales que apoyan el aprendizaje. ¿Cuáles son estas? Bueno, primero, ubiciudad. Ubi ¿Qué significa ubiciudad? Bueno, pues que cada archivo o episodio, recuerde que se le llaman episodios a los podcasts, se pueden escuchar en cualquier momento en cualquier lugar, es cuestión simplemente de descargarlo y empezar a disfrutar del audio. Este también te permite autoexpresarte, compartir ideas y generar comunidad. ¿Por qué? Bueno, las radios escolares no cuentan con esto, pero los estudiantes a través de los podcasts pueden compartir sus reproducciones de audios a través de podcast y del otro lado del otro lado el uso eh, de estos pueden ser una forma de crear una radio escolar no es necesariamente una como una emisora sino a través de una de esas plataformas también nos permiten reflexionar e eh, iterar y repetir cuando los estudiantes publican en la web un recurso de audio en forma de podcast, esto genera un público de suscriptores y este público a su vez genera y le pueden hacer comentarios sugerencias y ahí hay una interacción entonces y depende eh, la reacción del público si le gustó ya entonces el estudiante se motiva a seguir investigando temas para ir lanzándolo como capítulos, como episodios Finalmente, las teorías de las inteligencias múltiples propuestas por Howard Garner indica que la creación de recursos de audio pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar una inteligencia verbal, lingüística, que esta nos ayuda en las lecturas, en la revisión de informes y en, en audiolibros. Se están usando mucho lo que son los audiolibros. Yo soy amante a ellos. Porque a mí la lectura me causa sueño. Sin embargo, escuchándolo, voy que me trans yo me teletransporto a lo que estoy escuchando. Entonces, también ayuda a lo musical y rítmica. Para que ustedes vean hasta dónde llegan esto de los podcasts. ¿Saben cómo podemos compartir los podcasts? Bueno, está fácil, con solo un clic. Hay aplicaciones que te lo pueden permitir. ¿Cuáles son estas? Yo soy de Apple Podcast. Yo escucho esa porque como... Pero está Spotify, que tiene una versión gratuita muy chula. Está Google, Amazon y YouTube, y hay varias, entre otras. Ahora bien, hemos llegado al final. En conclusión, aquí en esto, en esta exposición... En esta exposición eh, conocimos herramientas de audio, que es solo cuestión de explorarlas. Hay muchas más, solamente pusimos cinco, pero hay muchas más. Es cuestión de que usted elija y explore la que se adecue a sus necesidades. Y vemos también que como los podcasts están llegando más y más a los estudiantes, bueno de buscar la manera de cómo nosotros integrar estas herramientas a nuestro diario, vivir a nivel laboral y integrarlo también al personal. Entonces esperemos y esperamos que todo haya sido de beneficio y que luego en su momento puedan ponerlo en práctica. Gracias por su atención. Y Andrés, sí, eh, en las redes sociales no, muchísimas gracias Xiomara y Tere, porque realmente eh, hay muchísimas aplicaciones, muchísimas plataformas, muchísimos programas que se pueden descargar y tú lo puedes usar. Solamente tienen que, que seguirnos en nuestras redes y, y nosotros les daremos mucho más tips para que sean de sus, de sus prácticas docentes las mejores, que siempre sean unos docentes innovadores. Nos pueden seguir en nuestro en nuestras redes sociales. Ahí están, YouTube, Instagram y Twitter, como Grupo 4 Incorporado. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima. Hasta la vista. Adiós. Bye bye. Adiós. Entonces, stop.